Con neumáticos, incendiados y escombros en las calles, residentes en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Pimentel, protestaron. Según ellos, porque los trabajos de los arreglos de las vías los han detenido. Yo viniendo fue a hacer una, una bula porque más llegaron a la río, entonces el de río por allá no vive gente, lo que viven seguro son animales, que vivamos de aquí al lado de río. Ellos lo que hicieron fue un arreglo nomás solamente, tapar los ojos más grandes y, y, ya, y ya con eso, ya no más la, la carita nomás porque le lavaron. Entonces llevan los equipos. Se llevan todos los equipos. ya Y, que, que, y si hay alguien que le cerran y que, que, eran, y que la, la mina, que esto por aquí, pero esos son cuentos de, de ingenieros y toda esa gente ahí que todo, se ¿En Entonces la protesta, hasta, hasta, ¿qué tiempo va a mantener? No, le hicimos un calentamiento a ver lo que ellos piensan, lo que ellos van a, a resolver, si no va a ser más fuerte la huelga. ¿El nombre tuyo? Vicente Rodríguez. En cámara Dionisio Severino para NTN, su noticiero regional.